Te saludo nuevamente desde Crescante. Hoy vamos a platicar acerca de ocho prácticas o consejos que podemos implementar como líderes para fomentar el bienestar laboral. Y el número uno es eh, conoce a los colaboradores. Conoce a tus colaboradores, conoce su familia, sus inquietudes, sus intereses. Dedica un tiempo pequeño o grande a conocer a cada uno de los... Dedica tiempos para diversión. Y organiza una actividad, pero considera o trata de generar un punto donde todos consideren que esa actividad es divertida. La diversión es tan importante como la parte laboral. Tres, eh, aprende a escuchar. pero aprender a escuchar se practica algo que se conoce como la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Simplemente desde el inicio hacer contacto visual con la persona, dejar lo que estamos haciendo y poner atención al mensaje que nos está mandando. De tal manera que yo hago contacto visual con ella, pongo mi eh, cuerpo hacia adelante, eh, asiento con la cabeza, parafraseo inclusive, eh, mando el mensaje de regreso para que me lo refleje y entienda yo lo que él me está permitiendo escuchar. La gran mayoría de los problemas se solucionan con la escucha de la persona. Fomenta el equilibrio entre vida personal y trabajo. Aquellas personas que tienen un horario flexible, que pueden aprovechar tiempos, que establecen objetivos y participan tanto en el trabajo como en sus actividades personales, o en, por ejemplo un festival de sus hijos, una ceremonia, un examen de deporte, de alguna competencia, eso ¿no? eh, hace que sea más difícil de sufrir agotamiento o burnout. Celebra los logros, sería el quinto. Reconoce en público aquellos resultados por arriba de las expectativas o dentro de las expectativas o alguna premio alguna con eh, algún resultado extraordinario dentro de la organización, hazlo siempre en público porque para nadie es extraño que un apapacho siempre nos va en público nos va a ser, hacer sentir muy contentos. El salario es importante, no escatimes en el salario del colaborador. Si es necesario aumentarle, hay que aumentarle, si hay que dar bonos de productividad, dalo, si hay que dar bonos por alto desempeño, no escatimes en ello, es una inversión, no es un gasto. Siete, crea un plan de desarrollo. Y un plan de desarrollo es permite que el colaborador no se sienta atrapado ni frustrado y pueda tener una planeación que le permita ir incrementando sus competencias, tanto laborales como personales, como dentro de su área de expertise. Entonces, procura... Invertir en buena capacitación y en que la pueda poner en práctica el colaborador. Genera beneficios adicionales que haga que tus equipos sean prósperos y se sientan motivados, aportando ideas innovadoras. Como puede ser un seguro de gastos médicos, eh, como puede ser... Eh, Algún bono extra para electrodomésticos, algún vale de, de, de, de vestido, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas hace que el, eh, el empleado se sienta eh, de alguna manera mucho más contento. Practica estos puntos si te funcionan padrísimo. Si no, cuéntame tú cómo fomentas este ambiente de bienestar laboral. ¿Y qué resultados has obtenido? Si te gustó el video dale like y compártelo para que se suscriba más gente a esta comunidad. Nos vemos en la próxima.